Eh, terraplanismo, terraglobismo. <risa> Vamos a solventar esta historia rápidamente. O sea, no hay que perderse en detalles. Vamos a lo fundamental. Hola. Lo fundamental. Hey. Hola, estoy grabando ahora. No, no puedo atenderte. Ah, perdona. <risa> eh, lo fundamental. Y yo creo que lo fundamental es. Uno de los puntos ahí que parece que es más discutible en el tema terraglobista-terraglobista y es ¿por qué? ¿Por qué, coño, van a engañarnos con eso? ¡Qué tontería! ¿Qué más da si es plana o es esférica? ¿Por qué van a tener 500 años de engaño? ¿Por qué? ¿Por qué? Tendría que ser una cosa muy importante. Tendría que ser por algo muy, muy, muy importante. Algo fundamental para... El control de la población mundial <risa> tiene que estar relacionado directamente la idea del terraplasma, del mismo Si es mentira, que, no, que no, lo la, la, la mayor no lo sabemos. No es la, la mujer, mayor, es la mayor. A mí me gusta mucho, pero esta es la mayor. O sea, nos han engañado <risa> por eso. Nos han engañado por eso también. <risa> Pero claro, yo digo, esto por dinero, y es que ni por dinero me encaja. Esto es un engaño muy gordo, mucho tiempo, mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no se han engañado? Porque las pruebas son claras y científicas. Vídeos de globos aerostáticos, todo. Yo las pruebas me las creo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si tú te crees que estás en un globo gigante. Que da vueltas sobre su propio eje a 1670 kilómetros por hora, aunque tú no notes nada, porque tú notas algo, tú lo notas, tú lo ves, tú lo has visto. Eso te lo han contado, pero cuando tú vas en un tren, no te... eso ya lo he escuchado un millón de veces. Lo he escuchado un millón de veces, perdona. Tenemos que seguir avanzando. Eh, eh, eh, eh, eh, ¿qué, ¿Qué coño? Ya me han sacado de la película. Eh, no lo notas, no lo ves, te lo tienes, te quieres crees que la ciencia tiene una verdad superior a tu punto de vista personal y al de tu familia tus amigos tu novia y tu primo y toda la gente que tú conoces porque todo el mundo que tú conoces puede hacer el sencillo experimento científico científico por el método científico de ver que el puto sol se mueve hostias no lo estáis viendo no veis que es el sol el que se mueve nadie ve eso todo el mundo cree lo contrario de lo que Ve, ¿Estáis locos? <risa> <risa> ¿Estáis locos? <risa> la ciencia ha conseguido lo que no ha conseguido ninguna religión hasta ahora. No. La, normalmente las religiones te hacen creer cosas que no ves. Yo lo veo. Tú, tío, no, bueno, déjame terminar, por favor. Vale. Tú, tú te crees, la religión católica te propone que te creas en Dios, aunque no lo veas. Bien, pero que crees. Lo contrario de lo que ves, no lo propone ninguna otra religión, nada más que la ciencia. La ciencia es la que dice, tú ves que el sol se mueve, pero te vas a creer que es lo contrario. <risa> si empezamos por ahí la negociación, ya me puedes follar, me puedes hacer lo que quieras, porque te he entregado la verdad. Ahora tú tienes la verdad y tú quién eres, la ciencia ni siquiera se da la cara, ni siquiera sabemos tres nombres de científicos seguidos. Esta es Stephen Hawking y el otro segundo científico famoso, ni siquiera es famoso por su nombre, es por el gato, el gato de Schrödinger. Solo existen esos. Y yo que sé muchos. Hay gente que no sabe ninguno. Entonces, ¿por qué es tan importante, por qué es tan importante hacernos creer que la Tierra es redonda, que da vueltas sobre su propio eje y gira alrededor del sol? Porque si nos creemos eso, dejamos de creer en nuestro punto de vista, perdemos el crédito, déjame terminar, por favor, perdemos el crédito en nuestro punto de vista, en nuestras emociones, en lo que vemos y lo sentimos, lo que percibimos, no, no lo creemos y por lo tanto no podemos hacer magia. Porque no tenemos crédito. El punto fundamental del pensamiento mágico es el crédito. Si el chamán se lo cree, llueve. Si el chamán se lo cree, se lo cree lo de la tribu, llueve más fácilmente. El crédito hace que la magia suceda con más facilidad. Pero si de entrada tú no crees lo que ves ni sientes, ya no puedes hacer magia. Te han desconectado de la magia. Y además dicen que la magia no existe. La ciencia dice que la magia no existe. ¿Pero quién lo dice? Dice Hawking ya palmado. Ni siquiera tienen portavoz. El, el Vaticano tiene al Papa, pero la ciencia, ¿cuál es el portavoz? Nadie da la cara. Yo no me fío de la gente que no da la cara. ¿Portavoz y si hay muchos? Bueno, ¿y entonces? No, yo lo veo más al revés, ¿sabes? <risa> al revés. A través de la divulgación de Internet, todo, todo, todas las mentiras que cualquiera puede inventar han llegado Como la, la al, al ciencia. último término en el sentido de: ¿podríamos.? hacer dudar a la gente la verdad de un hecho tan tan demostrado como, como que era, el la sol, tierra, como que la ronda. tierra vemos claramente que da vueltas alrededor del sol eso eso lo ve cualquiera cualquier borracho puede ver eso cuál es el más difícil de ver pero simplemente imaginar que la tierra sí es es el, la que, gira el, que es ahí, verdad otra cosa de la que tú ves bueno bueno tú yo lo no voy a seguir discutiendo con esto porque lo tengo clarísimo